Ahora con los cielos, no a nadie. Lo pusimos con vamos a pague nadie. No, yeah, yeah. Ocho miles me tome, estoy subido al pony. Ahora gano un money moviendo los cartones. Papi, no te me equivoques, mis perros están puestos para el novel. De noche de gira de molly, estamos que nos ficha la Sony. Ocho miles me tome, estoy subido al pony. Ahora gano money moviendo los cartones. Papi, no te me equivoques. que nos ficha las la zone. Invertimos 20k Chico otro boy, Polo Rolf fue Christian Dior, to' gang La chamba de la cos, freez al azar freso al azar Somos dueños del juego, yeah Fotos en Sharpie, corriendo como el Derby En Cali te veo, hasta te ven mi Cali Y una pinza en el vaso, loco tamo acelerado De noche de venta, de días de contratos En la cumbre, ya se hizo costumbre Buena vida, no quiera que dure Mami no te me acostumbres La que en la marca y el perfume Y te pega en el cielo, y ahora vivo en un cuando la nota se me sube y soy este shit por culpa de tu perfume y llevo las peor, solo pa que la noche dure a clonash y no ruido, nos lo pusieron jodido Hacer un paso enfermizo solo delito su cuerpo y el mío, tu no eres una santa y yo soy un bandido Sé que a su papi no le gusta como vivo pero me la voy a vivir mientras esté vivo yeah De Moli, que no ficha la Sony 8.000 mil me estoy subido al pony Ahora un money, moviendo los cartones Papi no te me equivoques, mis turros están puestos para no desde noche de gira de mole que no ficha la Sony ¿Cuánto? <laughs> pesado <laughs> <laughs> <laughs> joder. joder.